y me acompañes en mis viajes en busca de los misterios y leyendas. En mis historias documento la actividad paranormal que me sucede y las curiosidades y enigmas que encuentro en mis exploraciones. Me encuentras como arroba Castro. Y también dale like a mi página de Facebook Oxlack en busca de lo desconocido, donde diariamente publico imágenes, videos y noticias exclusivas sobre los fenómenos paranormales que van sucediendo en el mundo. Únete a mi comunidad y sé parte de esta gran familia de lo paranormal y los misterios. Estamos en vivo y en directo cuando son las 10.32 de la noche. Estamos iniciando esta transmisión, este podcast Esta noche tenemos una invitada muy especial, Va a ser uno de los eh, mejores programas porque nuestra invitada es una conocedora del tema de misterios, de lo paranormal, de la ufología. Ella es española y esta noche va a platicarnos cómo es que una mujer eh, se interesó por estos temas y pues lleva ya toda una trayectoria siendo periodista de misterios. Eh, voy a mandarle el link a nuestra invitada, Lourdes Gómez, que estará esta noche con nosotros aquí en el podcast Oxlack. Así que, mientras tanto, le doy la bienvenida a la gente que se está uniendo en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, y vamos por eh, TikTok también. One, two, three, four. Un segundo, vamos a unirnos a Twitter. Ok, ya estoy iniciando la transmisión para TikTok. Pues ahí, hoy vamos a emitir TikTok. Y bueno, vamos a empezar esta transmisión también para la gente de TikTok. Le he mandado la, la liga para que entre nuestra invitada. Y mientras tanto le mando un saludo a Roca Hernández, a Carlos Armijo, que esperemos que se encuentre muy bien. Nuestro amigo que el día de ayer estábamos platicando que le había picado una araña, una de estas arañas súper, súper peligrosas. Tai sí! Le mando un abrazote. A Carmen Álvarez, a Lisette Martínez, buenas noches a todos, saludos, gracias Lisette, a Andy Chávez a Víctor Galindo, saludos Oxlack, buenas noches, gracias a Don Ramón también que está en la transmisión, a Andrea, a la Velázquez Morales, a Bri Power, a John Cow, a Cristian, Figueroa, a María de Jesús, a Carmen Romero, buenas noches, saludos también acá de este lado a Susi, a Susi y a Susi en TikTok. Voy a acomodar esto. A Goku Bebé, un saludote, eh, gracias Goku bebé por estar acá. Denme un segundo, voy por un libro que va a ser importante para la plática. No me tardo. ¿Dónde quedó ¿no? Estamos ya iniciando esta transmisión, estamos en vivo y en directo. Un abrazo para toda la gente de TikTok, de Facebook, de YouTube y estamos por iniciar. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Lourdes Gómez que se está uniendo también a esta transmisión. Lisette Martínez, hola, buenas noches Lourdes, ¿cómo estás? Hola Osla, un gusto saludarte, encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Lourdes. Es un placer que estés con nosotros en esto que es el Podcast Oxlack, donde tenemos invitados de, de personalidades que presentan estos temas de misterio y se involucran en, en estos casos que son bastante extraños y que a muchos les llama la atención. Estaba viendo eh, algo sobre ti. Eh, nos, me gustaría que al iniciar nos platicaras un poquito sobre eh, quién eres, a qué te dedicas pero yo quiero decir desde ya que eh, mencionas que eres periodista de misterios. Así es, Oslak, soy periodista, licenciada en periodismo y he dedicado mi vida eh, a trabajar el periodismo desde el punto de vista del misterio. Es una especialidad el periodismo del misterio que está presente, eh, pues, desde los inicios del periodismo, pero es muy autodidacta porque en la universidad no puedes ir y estudiar, eh, bueno, pues periodismo el misterio. Estudias tu licenciatura en periodismo y luego tú de manera autodidacta tienes que formarte para poder convertirte en un investigador de misterios, ¿no? Entonces he enfocado mi carrera desde hace más de 10 años en este sector, escribiendo, y tanto en radio como en televisión en España, pues hablando de estos temas apasionantes. Muy bien, me gustaría saber, y eh, la mayoría de nuestros invitados preguntamos sobre cómo es que nace esa inquietud por lo desconocido y por estos temas, ¿qué sucedió y a qué edad te sucedió esto de involucrarte en la temática?, pues en mi caso desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, me maravillaba escuchar a mis mayores hablar de leyendas, de historias de fantasmas o incluso de, de avistamientos extraños en el cielo. Esto me llamaba mucho la atención. Eh, yo pedía que me regalara libros sobre estas temáticas y desde pequeña fui una lectora muy precoz. Eh, en cuanto a estos temas se refiere, ¿no? Entonces no existe un momento como tal, es algo que me ha acompañado desde siempre. Quizá porque me crié en zonas muy mágicas de España, donde había muchas leyendas sobre brujas, inquisición, seres del mundo feérico, fantasmas templarios, bueno, pues una mezcla de historias y tradiciones que me llenaron, ¿no? Desde mi más tierna infancia. Fíjate que en mi caso eh, yo debo de decir que por parte de mi mamá que a ella le gustaban estos temas y cuando era niño ella veía programas eh, de aquel entonces con investigadores de, de renombre que ya hablaremos de ellos y me parece que entre ella y estos investigadores eh, fue que a mí me apasionó el tema del misterio. En tu caso, ¿habrás visto algún programa, algún libro, alguna revista, tus papás, algo? Sí, claro, desde pequeña yo ya leía Enigmas, Más Allá y Año Cero, que eran y son tres revistas de misterio en España, bueno, pues que eran las que se vendían por entonces cuando yo empecé a pedirles a mis padres ese tipo de literatura. Luego ya con el tiempo me hice colección de revistas más antiguas, de estos temas como por ejemplo Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser que es muy importante para mí, entre otras muchas. Además escuchaba la radio era oyente habitual y sigo siéndolo de programas como espacio en blanco de miguel de miguel blanco uno de los pioneros del misterio en españa o de milenio 3 de iker jiménez que también era uno de mis favoritos junto con la rosa de los vientos un programa de historia dirigido por juan antonio cebrián allá en españa en cuanto a libros juan José benítez ha sido muy importante en mi trayectoria y también bueno pues algunas obras que te podría destacar, Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, un libro que me cambió la vida porque me hizo darme cuenta que el misterio, los ovnis, lo, lo religioso, lo paranormal, que todo estaba relacionado ¿no? y eso me dio una amplitud de miras tremenda. Eso es un poco lo que te puedo contar de esa parte de mis primeras influencias en esos temas. Fíjate que vi tu video, bueno el video de, de Johanna, donde presentas la biblioteca que tienes en España, tu colección de libros que me maravilló, quedé encantado con todos esos libros que tienes, y hablabas precisamente de este que, que tengo aquí, El Retorno de los Brujos, eh, fíjate que apenas lo conseguí uh, hace ocho días, y cuando se lo pedí a una persona, lo compré por internet, nos quedamos de ver en Ciudad de México, lo compré, y le pregunto, bueno, me lo, me lo da y dice, te va a gustar mucho, está muy bueno, etcétera, ¿no? Le digo, ah, sí, le digo, ¿y de qué trata? ¿De qué es? Dice, pues así, cosas eh, interesantes, está pachecón, está pachecón, te va a gustar, así me dijo. Y bueno, eh, seguro que no lo había leído. ¿Podrías decirme de qué trata el retorno de los brujos y por qué es tan importante en tu historia? De Al retorno de los brujos, Osla, qué bueno que lo hayas conseguido, porque fue en su primer eh, instante eh, el primer bestseller del misterio. En una época donde no se hablaba de misterio, no existía. De alguna manera los autores Luis Powells y Jas Berger inventaron un género. Hoy día es habitual que vayas a las librerías y encuentres una sección de esoterismo. Entonces no existía. Ellos crean eh, el concepto, el género de un ensayo, no es novela, es ensayo, que investiga sobre temas tenebrosos, sobre temas ocultos. Ellos son los primeros que lo hacen. No es un libro fácil de leer porque es un lenguaje bastante críptico, pero nos habla de ocultismo, de sociedades secretas, de nazis buscando reliquias, de Hitler tratando bueno, pues, de mantener su posición a través de magia, a través de eh, realizar rituales, conjuros extraños. Entonces estos temas que son habituales en la literatura del misterio hoy día, en los podcast, eh, entonces no se hablaban y ellos fueron los primeros y se dieron cuenta los editores, principalmente en Francia, que fue el primer país que lo editó, que la gente estaba ávida de estos temas, que se había vendido como pan caliente y ahí nació el género de los libros de misterio, de los ensayos de misterio. Por eso es tan importante esa obra. ¿Estos dos eh, escritores eran franceses? Así es, eh, publicaron en Francia, no sé si los dos son de origen francés, pero los dos publicaron en Francia y allí dirigieron posteriormente la primera revista de estos temas, de misterio, que fue la revista Planet en español, ¿vale? Eh, y es una revista que hablaba eh, de enigmas, de misterios, también de sociología, de temas más profundos, de espiritualidad, filosofía, pero tenía una parte importante dedicada a lo desconocido. Okay. Está eh, muy interesante lo que podemos encontrar. No sabía que este habría sido el primer bestseller. Estoy seguro que antes de este libro había algunos libros que hablaran sobre temas paranormales. Sí, conoce algunos. Totalmente. Sí, había, pero para ámbitos muy, digamos, especializados. No fue un boom como el retorno de los brujos en su momento, pero claro que existían investigadores dedicados a hablar de estos temas, incluso contemporáneos, a Powell Ciberger o anteriores. Yo conozco el caso en España eh, a comienzos eh, del siglo XIX de autores como Publio Hurtado que es un escritor que escribió una obra titulada Supersticiones extremeñas, yo soy de una zona de, de España que se llama Extremadura y como te digo en una época tan temprana él escribió un libro recopilando eh, conjuros, fórmulas mágicas que había escuchado en toda Extremadura pues para librarte del mal de ojo, para proteger a los niños del alunamiento, para de repente en la noche de San Juan saber cómo te tienes que cortar el pelo las uñas para que te crezcan más. Temas, eh, o por ejemplo, ¿qué, qué tienes que hacer para eh, conseguir dinero o encontrar un tesoro. Temas de misterio... Eh, como digo, a una época tan temprana como siglo eh, XIX, pero hay incluso más antiguos. Eh, siglo XVI y XVII tenemos muchas obras, sobre todo de tipo alquímico. No olvidemos que los grandes monarcas como por ejemplo Felipe II en la biblioteca del Escorial en España, uh -huh. eh, entre esos libros oficiales de la Iglesia Católica iban escondiendo obras ocultistas, por ejemplo obras relacionadas con la alquimia, incluso en el Escorial hubo incendios por prácticas alquímicas, obras que han llegado hasta nuestros días y trataban, bueno, pues de buscar la piedra filosofal y de transmutar cualquier elemento en oro. Y te puedo contar también una anécdota muy interesante que hay en mi comunidad de allí de España, en Extremadura, que es la Biblioteca Ocultista de Barcarrota Fíjate, Oslac, que eh, a, en los años 80, Hubo una chica en un pueblo que se llama Barcarrota que hereda una casa de su familia. Ella se iba a casar, hereda esa casa y la empieza a reformar. ¿Cuál es la sorpresa del albañil que está haciendo la reforma? Que cuando dio con un pico para tirar una pared, atravesó un libro. Alucinó, metió la mano y sacó como unos 20 ejemplares. Encima de esos ejemplares había una nómina, una fórmula mágica protegiendo esos libros. Eran, si no recuerdo mal, del siglo XVI. Eran obras prohibidas por la Santa Inquisición, pertenecientes a un médico judío que antes de huir hacia Portugal, huyendo precisamente del santo oficio, no fue capaz de deshacerse de sus obras más preciadas, las escondió, y han llegado hasta nuestros días. Fíjate si es importante que contiene capítulos que jamás habían sido encontrados, pero se sabía que existían de obras cumbre de la literatura universal como el lazarillo de Tormes, pero entre esas obras había también muchas de misterio. Por ejemplo, había un tratado antiquísimo de quiromancia sobre lectura de manos, había también libros de temática pornográfica, erótica, que también estaban prohibidos en la época, como La Cazaria, por ejemplo. Y una obra que se sabía que existía pero de la que no se conservaba ningún ejemplar, que es la Oración de la Emparedada. Había mujeres que voluntariamente en la Edad Media, bueno, pues se emparedaban, se encerraban en un cuartito para no salir de por vida, como una promesa a Dios. Y era una oración, la de la emparedada mágica muy poderosa. Bueno, pues aparece en esta biblioteca de Barcarrota Entonces nos damos cuenta de que esta literatura de misterio circulaba prácticamente desde los inicios de la imprenta. wow Súper interesante esto que nos comentas, ¿no? no conocía esa historia y precisamente aprovechando que eh, eres de España, que eh, conoces Europa, pues vamos a preguntarte de algunos temas de, de aquella parte. Quiero decirte que, bueno, en la observación que he tenido con respecto a esta temática de temas sobrenaturales, ufología y demás, eh, siento que la investigación o eh, el periodismo de misterios en América o más bien en Latinoamérica, es a partir de los españoles, de personas en España que comenzaron a hacer estas prácticas. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, es que a partir de los programas españoles, de las revistas españolas y de personalidades tan importantes del ministerio, fue que en Latinoamérica eh, comenzamos también a maravillarnos con estos temas? Pues yo creo que en parte tiene razón, pero también hay que reivindicar a esos pioneros que aquí en eh, pues Latinoamérica fueron los primeros en investigar misterios como Pedro Ferriz, por ejemplo, Fabio Cerpa. Pero es verdad que tenía mucha amistad y mucha influencia por parte de los pioneros españoles, como por ejemplo Antonio Rivera, que es el padre de los ovnis en España, Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, investigador y pionero de la divulgación, sobre todo a través de la televisión, o indudablemente Juan José Benítez, que es el pionero del periodismo del misterio a nivel mundial, me atrevería a decir, o por lo menos en lengua hispana, en español. Es verdad que en España ha habido mucho funcionamiento de editoriales dedicadas a estos temas, a fecha de hoy tenemos tres cuatro que se dedican a editar libros de misterio en un país tan pequeño como España, siempre ha habido varias revistas del sector que se publicaban tanto en España como en Latinoamérica y muchos programas de radio y de televisión que por el lenguaje que nos une, entre otras muchas cosas, llegaban aquí, se consumían y es verdad que influenciaba a esos investigadores. Pero era una influencia en los dos sentidos, porque no olvidemos que esos investigadores españoles siempre han mirado también hacia América para investigar, porque es un territorio mucho más ex extenso, porque tiene muchísimos misterios y se venían aquí ¿no? a poder eh, investigar y conocer todos los enigmas de esta parte del mundo. Tampoco nos podemos olvidar Osla, de Argentina. Argentina fue un país que desde mediados del siglo XX publicó muchísimos libros sobre ovnis, sobre misterio, y poco se ha dado a conocer, ¿no? En cualquier librería de Viejo, Calle Donceles, aquí en la Ciudad de México, te vas, y la mayoría de libros antiguos de misterio son o de editoriales argentinas o de editoriales españolas. En México también se publicaba, pero en menor medida. Sí, eh, es verdad lo que dices con respecto a estos presentadores del misterio, que fue precisamente en Latinoamérica donde encontraron un nicho de leyendas, de casos extraños, de ciudades perdidas, etcétera Increíble lo que tenemos en Latinoamérica y que lo eh, supieron presentar de una forma tan maravillosa. Ah, ya que hablaste de Fernando Jiménez del Oso, me gustaría saber si yo te digo ese nombre, ¿qué te representa? Bueno, pues su voz, yo creo que su voz cautivadora eh, a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de programas de él como mítico más allá de Televisión Española, que cualquiera puede ver porque está disponible en la hemeroteca de Televisión Española en la página web. Esa voz es la voz del misterio durante muchísimos años, es una voz eh, que evoca esa búsqueda, ¿no? Eh, el, tener el misterio como forma de vida, ¿no? como una búsqueda personal, y es una persona que ha influenciado muchísimo, no solo a la audiencia, sino a todos los investigadores que a fecha de hoy en España, esa tercera generación del misterio, se están dedicando a divulgar, como por ejemplo Lorenzo Fernández Bueno o Iker Jiménez. Él fue eh, pues su maestro, quien estaba con ellos en la redacción de primero de Espacio y Tiempo, después de Enigmas, eh, y bueno, pues... Con, me cuentan no, ellos, Lorenzo, que siempre estaba con, un, con una pluma de color rojo, le llevabas el artículo y él lo corregía, te estaba haciendo las correcciones. Me cuentan también amigos míos como Moisés Garrido, que era una persona súper entrometida, que cuando tú enviabas un artículo a la revista enseguida te llamaba por teléfono y que imagínate lo que suponía, que en aquella época que no había celular, tú estás en el trabajo... Eh, Moisés, tienes una llamada del señor Fernando Jiménez del Oso, imagínate lo que eso significó para todos ellos y su estela, su ejemplo, su buen hacer, siguen muy presentes en los investigadores actuales. Y no olvidemos que también publicó libros maravillosos como por ejemplo el síndrome OVNI, que es una maravilla de, de libro, que es, bueno, pues los OVNIs desde el punto de vista de lo que él estudió, la psiquiatría, la psicología, es fascinante. Eh, ¿Podríamos considerar a Fernando Jiménez del Oso como eh, el representante máximo del tema de misterio en habla hispana? No es el único. Yo, yo diría que él, de pioneros, él y también Juan José Benítez. Yo creo que los dos, junto con Antonio Rivera, son tres nombres que, bueno, pues inventaron, por así decirlo, la investigación de misterios en España. Y aquí en México, bueno, pues no conozco tanto, pero el más destacado habría sido Pedro Ferriz, junto con otros muchos investigadores anónimos que habría que homenajear, que estaban presentes en muchos estados de la República. Por ejemplo, el domingo en el periódico El Gráfico, Johanan homenajea a Américo, un señor que en los años 70 se dedicó a investigar en la región de Coahuila y formó una biblioteca maravillosa que a fecha de hoy, pues todavía se conserva. Entonces hay, hay muchas personas que a lo mejor no se conocen, pero que han contribuido ¿no? a que hoy día nos pueda llegar todo ese material que desde mediados del siglo XX ha ido formando la hemeroteca del misterio. Más adelante te voy a preguntar por otros nombres eh, importantes, porque tú has leído tanto y conoces eh, las investigaciones de todos estos señores. Volvamos a cuando tú eras niña, cuando tú eras niña, ibas a la primaria o secundaria, no sé si se le llame de igual forma en España, ¿tú tenías intención de, de estudiar, estudiar periodismo y alguna relación con el tema paranormal? Sí, yo tenía claro desde pequeña que iba a ser periodista, que yo quería dedicarme a contar historias, no, a contar historias que merecieran la pena, que tuvieran un sentido, y que pues ayudarán a la gente a entender que esto es mucho más amplio de lo que nos han contado y que hay cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, pero que están ahí y que son importantes para el ser humano. Eso es lo que yo quería, a mí me apasiona el periodismo y bueno, pues cuando yo descubrí revistas como Enigmas o Año Cero y programas como Milenio 3, me di cuenta que mis dos pasiones, el periodismo y el misterio, podían unirse en una sola. Entonces, desde que yo empecé mi licenciatura, todavía no había cumplido ni siquiera la mayoría de edad, tenía 17 años cuando entré en primero de la licenciatura, yo ya enfoqué todo lo que yo aprendí en la universidad. Yo ya tenía mi blog en internet. Yo ya empecé a colaborar desde el minuto uno con las revistas, con programas de radio y haciendo muchas prácticas, por supuesto, sin cobrar ni un peso, por formación, por el placer de aprender, de crecer, y bueno, pues tuve la suerte de, pues sin haber terminado la carrera, ya prácticamente haber participado en las revistas más importantes del sector y en los programas más destacados de allí, de España, ¿no? Y bueno, pues es importante para toda la gente que nos esté escuchando, que quiera dedicarse a estos temas, que se formen en sus carreras, en lo que les apasione, pero que después en casa, si les interesa el misterio, es importante lo que estamos haciendo hoy porque hay que tener una biblioteca de estos temas. Internet es maravilloso, nos permite a todos conectarnos, hablar de actualidad o de estos temas más profundos, pero en los libros está todo. Si no accedemos a los libros de nuestros temas, estamos condenados a empezar la investigación una y otra vez. Pero si las personas que nos dedicamos a estas temáticas nos formamos en lo que ya hicieron los pioneros, no vamos a partir de cero, vamos a partir de lo que ellos han hecho y quizá avancemos mucho más en lo que a investigación se refiere. ¿no? Y eso sí ha sido importante en mi carrera, formarme de manera autodidacta gracias a esa biblioteca que poco a poco fui creando para no empezar de cero para poder retomar donde ellos lo dejaron. Eh, en la escuela entonces ya tenías pues este gusto, tenías esta pasión, estudiaste periodismo y lo relacionaste. Eh, tus compañeros no, eh, eh, ¿qué pensaban de ti? ¿Qué opinaban de ti cuando mencionabas que te gustaban estos temas? Porque yo creo que en esta carrera de periodismo, pues muchos hicieron de, de todo, pero me parece que has de haber sido la única en el tema del misterio. Sí, la verdad es que de, no había nadie más interesado en mi clase, éramos más de un centenar en periodismo del misterio. La mayoría estaban interesados en periodismo del corazón, o periodismo deportivo, o periodismo político. Son géneros también muy bonitos. Yo los he trabajado también en, trabajando en noticieros en España, ¿no? Pero no creía que fueran tan trascendentales ni tan importantes como el misterio. Y al final era anecdótico. A los profesores le llamaba la atención que todos los trabajos los entregara sobre estas temáticas y al final acabaron valorando lo que hacía. Te pondré como ejemplo que en mi trabajo final de la asignatura de Historia del Periodismo Español, mi trabajo fue Historia del Periodismo del Misterio y fui la única matrícula de honor de la clase. Fue un 10 matrícula de honor sobresaliente. Wow. Entonces mis profesores apoyaban esa labor. Había compañeros que me miraban como un bicho raro, otros que le llamaban muchísimo la atención. Y ya sabes, en los cambios de clase o cuando salíamos a tomar algo eh, después de clase, yo, cuéntanos, Lourdes, pero esto es verdad, pero tal. Ya sabes, la gente te pregunta, a todos nos pasa, porque al final... Te llama la atención tanto porque te guste, tanto porque te parezca una tontería para criticarlo, ¿no? Al final fue anecdótico para ellos y, bueno, pues para mí fue defender aquello lo que yo creía, lo que y, creo. Y tienes la oportunidad de estar ya estudiando y cuál fue la eh, pues el primer trabajo o donde pudiste participar ya dentro de alguna sección de un programa de radio, de televisión, de alguna revista, periódico... ¿Qué fue lo primero que, el, el que te dieron la oportunidad de, de escribir o de presentar? Pues, mira, eh, la primera persona que me dio oportunidades, bueno, fueron dos en realidad, eh, Lorenzo Fernández Bueno, eh, en la revista Enigmas, que confió muchísimo en mí. ¿En Enigmas? Clara, ¿En la Enigmas? Así es, en la revista Enigmas que Lorenzo dirigía y dirige a fecha de hoy, eh, bueno, pues confió en mí, me permitió publicar y la primera vez que publiqué en una revista fue más allá de la mano de mi querido maestro Javier Sierra, que es una persona muy importante en mi carrera, que me apoyó desde el minuto uno, él leyó mi blog en internet, se identificó eh, conmigo, vio que yo podía ser un futuro vio que mi espíritu era parecido al de la tercera generación, me reconocieron de alguna manera como parte de ello, y nunca olvidaré, bueno, pues cuando Javier visitó Sevilla para promocionar uno de sus libros, estando yo en segundo de carrera, pues recibir un mensaje suyo y decir, ¿quieres comer conmigo? Aquello para mí fue increíble, sentarme con Javier a la mesa, que me escuchaba, cuéntame, ¿qué has leído? ¿qué sabes? Vale, te voy a ayudar, Lourdes, esto es lo que te apasiona y esto es lo que tienes que hacer. Y gracias al apoyo de Javier, que a fecha de hoy pues, me sigue guiando mis pasos, eh, pude publicar en la revista Más Allá y posteriormente en Enigmas. Ese fue el primer contacto a nivel de prensa. En cuanto a la radio, tuve la oportunidad de manera muy temprana de participar tanto en Espacio en Blanco como en Milenio 3 y otros programas. La primera sección la tuve en el programa Dimensión Límite de mi amigo David Cuevas, que es un podcast de los primeros que hubo de estos temas en Internet, muy escuchado en España. Y, y hacía una sección que se llamaba La Biblioteca de Babel, precisamente sobre libros de misterio. Y posteriormente en televisión pude participar en Cuarto Milenio de manera ocasional, que es un programa de misterio de España y de manera profesional 100% en la productora 2 de Media en Extremadura, donde fui redactora del programa de Misterio eh, eh, Sin Rastro y también fui presentadora y redactora de programas tanto de Misterio como de Crímenes eh, en esta productora que se emitieron en Canal Extremadura, programas como Tras el mito o Escrito en el aire. Oye, increíble, qué padre que tengas una pasión por el periodismo y una pasión por el misterio y que puedas desarrollarla, llevar a cabo tener trabajo sobre esto aprender, conocer de, de todo esto y, y muchas más personas que se acercaban a ti, increíble también la revista Más Allá y Enigmas son dos, eh, me parece de, de las más representativas de, de España al menos en, en una época me parece que son como del 2000, ¿no? No, son anteriores son de los años 90 eh, anteriormente estaba Espacio y Tiempo, Más Allá y Enigmas surgen el, en los 90. Y bueno, pues son cabeceras para mí imprescindibles. Cualquier coleccionista de estos temas, yo, por ejemplo, Más Allá, la época en la que Javier Sierra fue director, es una joya. O sea... Te puedo asegurar que como material de consulta para cualquier investigador sobre temas de Egipto, de Perú, no sé, de México, de repente, de misterios, es, bueno, para mí, de verdad, eso es una maravilla, son joyas bibliográficas. Imagínate cuando yo vi mi nombre ahí, o sea, no me lo podía creer, ¿no? Y a fecha de, hoy, bueno, pues, sigo soñando despierta. Increíble, las dos revistas en más y, y Más Allá. Y luego el programa también eh, eh, en participaciones con Cuarto Milenio, que es un programa que eh, es el ícono del misterio en España. Sí, así es. Eh, participé eh, para hablar por primera vez de un caso paranormal muy curioso que fui la única investigadora eh, junto con otro buen amigo, Moisés Garrido, en desplazarnos hasta este pueblo, donde varias personas en una carretera en mitad de la noche habían visto unas piernas sin torso, unas piernas que se cruzaban la carretera, un caso que a priori, bueno, pues, se reían, eso no puede ser verdad, pero yo le, le di importancia, fui a investigarlo y encontramos muchísimos testimonios, no solo de personas que se habían encontrado con esas piernas en mitad de la carretera y que estaban aterrorizadas, sino también... Buscando en mi hemeroteca de que se trataba de un punto negro importantísimo donde había habido muchísimos accidentes e incluso pude rescatar una nota de un camionero que había fallecido sesgado por la mitad justo en ese punto. Entonces no era ninguna tontería, fue un caso fascinante y me llevó tanto a Milenio 3 como a Cuarto Milenio. Interesantísimo. ¿Cómo le llamaban a estas piernas? ¿Tenían algún nombre de fantasmal? No, simplemente... Las piernas sin torso, así denominamos el caso y así se refería la gente. Unas piernas, te decía, son unas piernas, dos piernas caminando solo que se cortan en la sí. parte de, de arriba. Qué interesante porque la mayoría, de los, bueno, no, no la mayoría, pero muchas eh, historias de fantasmas eh, mencionan que eh, se aparecía alguien y que después notaban que no llevaba piernas, pero en este caso eran solo las piernas. Eso está muy interesante porque nos hace pensar entonces qué es el más allá, eh, eh, los espíritus o la forma en que se presentan, por qué de, de esa forma, solo piernas. ¿No has encontrado en algún otro momento eh, algún caso que parezca similar, que solamente se vea alguna parte de, del cuerpo, como las manos, las piernas? Así es, pues para esta investigación, OSLAC, eh, bueno, pues busqué muchísimo porque efectivamente es un caso rarísimo. Lo más que pude encontrar fue en un libro fascinante de, de mi colección de fantasmas y aparecidos en la Edad Media, que, bueno, pues había apariciones solo de cabezas. Ya ves que era muy habitual en condenas en la Edad Media, bueno, pues que cercenaran la cabeza y aparecían o cabezas o cuerpos sin cabeza. Esa es la única eh, relación que pude establecer. Las piernas, eh, bueno, pues había investigadores que les recordaba a los Night Crawlers de Estados Unidos, que eran unas piernas muy largas o a los ensotanados, pero eran figuras que sí que tenían finalmente torso. Entonces, eh, en la investigación acabamos relacionando con un no un fantasma, sino con un espectro. El fantasma estaría más relacionado con un espíritu consciente de que está en un plano diferente, pero está a gusto en ese plano y trata de interactuar con el testigo. En el caso del espectro es como un recuerdo, es como una psicofonía, es algo que se repite, una energía que sigue ahí pero que no interactúa. Y en este caso lo enfocamos como algo más espectral, como estar viendo algo relacionado con... Esa energía negativa de un hecho maldito que allí ocurrió, como es el caso de un accidente de tráfico, ¿no? Pero como decías, suele ocurrir al contrario, la mayoría de manifestaciones fantasmales les, parta, les falta las piernas o la parte inferior de las piernas. Desde el punto de vista de la parapsicología se ha tratado de explicar diciendo que como son entidades que no pertenecen a nuestro plano, necesitarían un aporte importantísimo de energía para poder manifestarse en nuestro mundo, que hay que no las veamos al completo. Pero en este caso era al revés. Es algo muy extraño, pero de verdad había muchísimos testimonios. Eh, ¿Esto me repites en qué lugar sucedió exactamente? Mira, fue en un pueblo de Sevilla, no recuerdo exactamente el nombre Oslac, eh, pero en cuanto terminemos la conexión, recuérdamelo en un mensaje y yo te mando el artículo que publicamos Perfecto. en Más Allá, donde vienen todos los datos. Oh, estaría increíble, te agradecería muchísimo. Sí, claro que sí. Bueno, checando que, que el conocimiento eh, que empiezas a tener con respecto a los temas de misterio son por parte de, de libros y de revistas. En estos libros y revistas que, que vi que tienes y que presentaste, sé que no presentaste todo, pero en los que vi, eh, los misterios son variados, fantasmas, ovnis, enigmas, uparts, eh, criptozoología, de, de muchas cosas, ¿no? Magia negra y demás. Eh, ¿Cuál fue el, el misterio que más te atrapaba en ese entonces? De pequeña a mí me fascinaba el mundo feérico, el mundo de hadas, gnomos y duendes. Me parecía y me sigue pareciendo fascinante. Y bueno, pues yo prestaba mucha atención a ese tipo de historias. Pero como te decía anteriormente, a mí Jacques Vale me cambió la vida cuando a través de su libro Pasaporte a Magonia me hace entender que todo es lo mismo pero bajo distintos nombres dependiendo del testigo, ¿no? Que si un creyente de la Iglesia Católica ve un nada va a decir que es la Virgen María y viceversa, entonces estamos hablando de lo mismo pero con distintos nombres. Eso me hizo, eso causó una, una explosión dentro de mí increíble que me hizo darme cuenta que yo tenía que estudiarlo todo si quería acercarme al misterio. De ahí que mi biblioteca estuviera formada por una parte muy importante de Paranormal otra parte muy importante de apariciones marianas y misterios religiosos en general, otra parte muy importante dedicada al fenómeno ovni, al contacto extraterrestre y otra de misterios en general donde tienen cabida desde los enigmas de la historia hasta temas como mundo fe feérico, folclore, eh, bueno pues criptozoología, tesoros eh, civilizaciones desaparecidas continentes perdidos eh, un punto de vista más de misterio en general eso es un poco eh, la división que yo hice de temas en la biblioteca que creía que me podía aportar no un panorama general para poder enfrentarme a estas cuestiones pues primero empezaste con el mundo férico sé que eh, también hiciste un libro sobre apariciones marianas o sobre precisamente que tiene que ver con lo, la religión y los fenómenos desconocidos pero antes de que me hables de ese primer libro fue el primer libro que escribiste sí el primer libro que escribí fue la surdes frontera con lo desconocido que es una zona de extremadura muy misteriosa, todos los investigadores de, del misterio han basado por, por este lugar por las urdes como un bautismo de fuego porque ahí tienes todo tipo de fenómenos y yo al vivir en esta región, al ser de esta región bueno pues he participado muchísimo en todas las fiestas ancestrales que allí celebran, he investigado todos los misterios y mi primer libro fue de esta región y el segundo como bien decías, la iglesia y sus enigmas está dedicado a los enigmas religiosos, Apariciones marianas reliquias, apariciones de ánimas, bueno, pues luces populares, temas relacionados con misterios en el seno del catolicismo. Eh, está interesantísimo eso. Primer libro entonces es sobre una zona donde ocurren fenómenos sobrenaturales en España, las urdes. Sí. Urdes, ¿qué significa urdes? Bueno, pues no tiene un significado como tal, así se denomina históricamente. Las Urdes es una zona que está en el norte de Extremadura. Históricamente estuvo muy aislada eh, de manera geográfica, era muy difícil el acceso y por eso de alguna manera la gente que allí vivía desde hace siglos, eh, bueno, pues eh, vivía aislada, tenían su, propio, eh, su propia manera de vivir eh, los fenómenos que le rodeaban, una región muy, eh, bueno, pues eh, que no habían llegado avances quizás científicos que, que en otras partes de España, bueno, pues ya estaban en boga y por lo tanto eh, ahí se han conservado creencias al haber estado aislados que en otros lugares ya se han perdido pero que ahí se mantienen vivas, por ejemplo, no sé si conoces un escritor muy importante el antiguo de España que es Gustavo Adolfo Becker, su obra Rimas y leyendas, él hablábamos de pioneros del misterio, sus leyendas es de las primeras obras de la literatura mundial dedicadas a estos temas y por ejemplo, él escribió una obra que se llama Cartas desde mi celda que es un estudio que él hizo sobre la brujería bueno, pues yo leo Cartas desde mi celda y me doy cuenta de que las creencias que él recoge sobre la brujería en el siglo XVIII-XIX, que en España en el resto de comunidades ya no están en boga hoy día solo sobreviven en las urdes lo que escribía Becker en ese libro es lo que creen los ciudadanos de la sur de esa fecha de hoy. Hay todo tipo de apariciones allí de duendes, ovnis, encuentros con demonios con humanoides, eh, creencia como aquí en el Día de Muertos, en la aparición de las ánimas eh, en el mes de noviembre. Bueno, pues es una región de verdad donde ocurren todo tipo de fenómenos y es muy interesante porque incluso ha habido historias de ovnis agresivos, eh, de personas que han fallecido como Nicolás Sánchez eh, a principios del siglo XX tras toparse con una luz extraña. Ok, todo eso lo recapitulaste, fuiste a documentar el tema y lanzas tu primer libro. El segundo libro eh, es, sí es sobre misterios, pero me parece que sí es muy diferente, ¿no? Este, en este tocas la religión y estos hechos extraños. ¿Por qué te llamó la atención hacer un libro sobre los fenómenos paranormales de, dentro de la religión? Bueno, pues porque he investigado mucho siempre el, el tema religioso, porque me ha gustado, me ha llamado la atención y me di cuenta de que tenía muchísima información sobre reliquias. Yo he investigado, bueno, pues desde la sábana santa hasta reliquias súper desconocidas como el Sagrado Mantel de la Última Cena, espinas de la corona de Cristo. Eh, bueno, pues toda esta parte me parecía importante reunirla junto con investigaciones muy profundas que he hecho sobre la Virgen de Guadalupe, tanto de España como de México, la Virgen de Fátima, eh, ya que he viajado mucho a Fátima, para investigar y he entrevistado a los principales investigadores de Portugal sobre este enigma tan importante del siglo XX. Tenía también mucha información sobre aparición de luces extrañas en leyendas de la Iglesia. Tenía muchísima información sobre apariciones de luces en relación a la Virgen. Muchas vírgenes, advocaciones marianas como la Virgen de la Luz, la Virgen del Socorro, la Virgen del Amparo, la Virgen de Tentudía, que me ponía a investigar y me daban cuenta que no eran apariciones de Virgen, en realidad eran apariciones de luces interpretadas como algo divino. O la aparición o la creencia en las ánimas del purgatorio. Yo me di cuenta de que tenía mucha información de artículos publicados en las revistas y otros inéditos solo sobre misterios religiosos, y bueno, pues la editorial Planeta a través de su sello Luciérnaga les interesó mucho que me centrara en ello y pues así surge esa obra y esto viene a partir de lo que nos platicaste que de este autor eh, me repites cómo se llama Jacques vale ok a partir de él y de lo que lees eh, de que los fenómenos son igual solamente es la interpretación de, de cada persona es como construyes este segundo libro verdad uh -huh. Sí, construyo to toda mi vida en general porque eh, hasta ese momento, bueno, pues yo eh, no sabía muy bien a qué parte del misterio dedicarme, ¿no? Porque me interesaba todo, pero Jacques Valé me abre los ojos de una manera increíble porque me dice, oye, tienes que investigarlo todo porque es que es parte todo de un mismo misterio y si seguimos viéndolo como algo separado, no vamos a llegar a conclusiones y nos vamos a quedar siempre anclados en lo mismo. Por eso, a partir de de esa lectura precoz de la obra de Jacques Vale, yo pues comienzo a darle difusión y a investigar todos los misterios por muy bizarros que me, que me parecieran ¿no? Fíjate que hay muchas personas que preguntan ¿Cómo es que puedes llegar a ser investigador paranormal, periodista de misterios eh, o divulgador de estos temas? ¿Qué hay que estudiar? ¿no? Que Me preguntan ¿Qué estudiaste tú? ¿Qué hay que estudiar? Y la respuesta es todo. Eh, cuando te adentras en este mundo, tienes que saber de todo. Tienes que ser autodidacta y aprender para poder relacionar las cosas. Entonces, sí es un campo bastante amplio el que tenemos que abarcar para estos fenómenos que por la ciencia pues, no son considerados tan reales, que digamos. Pero de que existen los fenómenos paranormales, existen y siempre han estado ahí. Totalmente. Están ahí y cada vez bueno pues se reconocen más. Hoy precisamente empezaba a leer un libro fascinante que, que Johanan compró hace poco. Lo tengo aquí, se llama Sombras y Susurros. Es un libro que habla de fenómenos paranormales en el campo de la arqueología, es decir, que como arqueólogos empieza ya a reconocer que en el transcurso de excavaciones y de investigaciones de tipo arqueológico han vivido hechos paranormales. Esto es importante porque, como decías, comenzamos a salir de, de, de esa negación constante hacia estas temáticas cuando... Of the record siempre están todos los científicos interesados en nuestras temáticas pero no son capaces de reconocer públicamente que les interesa por miedo al descrédito y al ridículo pero cada vez son más los, profe los profesionales que están alzando la voz y en obras como estas sombras y susurros pues se demuestra que eh, el misterio está en todos los ámbitos de la vida. Es el libro eh, le traía unas ganas desde que lo, lo que mencionaron sí sobre fenómenos paranormales eh, que le han sucedido a arqueólogos entonces sí yo también ya ya lo tengo no lo he empezado a leer pero sí es una de estas cosas que uno debe tener para disfrutar el fenómeno desde otro punto de vista y desde otras actividades que como es la arqueología eh, te iba a preguntar también hay mujeres interesadas en el tema eh, pero en tu caso veo pasión y también no sé si las mujeres eh, encuentren eh, la posibilidad de hacer lo que tú haces del periodismo de misterio. ¿Conoces algunas otras mujeres dedicadas a este tema? Porque me parece que es difícil. Sí hay muchas que les gustan eh, los temas, pero que se dediquen, que sean apasionadas me parece que son muy pocas, no, no conozco muchas. ¿Qué puedes decir sobre estas mujeres que, que les interesa el tema y quieren llegar a hacerlo eh, su forma de vida y de aquellas personas que piensan como mujer que no tienen la posibilidad de, de ser algo como periodista del misterio? Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque hay varias cuestiones que comentar. La primera sería... Que hay muchas mujeres interesadas en el misterio, pero quizá no desde el punto de vista periodístico. Ya veis que hay muchas que se interesan en el tarot, o que son contactadas, o que de repente le interesan, no sé, las constelaciones familiares. O sea, parece porque la mujer es como más delicada, más quizá más espiritual, que se enfocan más hacia temas mágicos, no tanto hacia investigación de campo. Pero a verlas hay. Hay muchas y, por ejemplo, algunas que han sido muy importantes para mí, Isabela Herranz, una, una pionera maravillosa en España que lleva décadas, escribiendo en las principales revistas del sector y escribiendo libros maravillosos. Tiene un conocimiento de los temas increíble Isabel Herrán, Clara Taoces que ha sido redactora jefe de la revista Enigma, que actualmente trabaja en Cuarto Milenio y es una profesional increíble. También ha escrito muchísimos libros sobre sus investigaciones, principalmente en el ámbito paranormal y en el ámbito más de misterios en general. Tenemos en Argentina Andrea y Silvia Pérez Simondini, que son dos investigadoras increíbles del fenómeno ovni. Entonces, hay muchas, o, o por ejemplo, Carmen Porter, eh, que además de esposa de Iker Jiménez es periodista y ha investigado muchísimo los misterios de la iglesia, entre otros muchos. Entonces, las hay, pero déjame reconocerte, Osla, que es difícil, nos cuesta más que a los hombres abrirnos camino. ¿Por qué? Porque son mucho más los hombres que hay en estas temáticas porque tú te habrás dado cuenta, al igual que todos los investigadores, que oye, se os acercan muchas chicas y parece que son solo chicas que les gustan estas temáticas y cuando tú te acercas y estás empezando en esto parece que eres una interesada más, que no te vas a dedicar a ello, que simplemente lo ves desde el punto de vista pues, de la audiencia. Entonces, te tienes que mantener muy seria, hacerte mucho respetar para que te tomen en cuenta porque si a un chico, porque os compadreáis, porque os eh, pues, deis a lo mejor tomaros unas cervezas juntos, le es más fácil publicar, a nosotras nos cuesta un montón de veces más. A mí me ha costado mucho más que a cualquier compañero hombre que se me reconozca, eh, que se me respete y que se me vea como una igual. Tengo que, decirlo, tengo que decir que lo he conseguido eh, a fecha de hoy, tanto con mis compañeros de, de Latinoamérica como de España. Yo me siento a hablar y me tranda como a una igual, como si fuera un chico más, pero eso me ha costado. Johanan cuenta siempre una anécdota de cuando él y yo nos conocimos. Los dos somos del mundo del misterio. Yo sabía quién era él y él sabía quién era yo, pero hasta ahí ni nos gustábamos ni nada. Era un compañero más y coincidimos en Perú, él me escribe, yo le invito a desayunar, pues para hablar, para hacer una apuesta en común eh, de qué ocurre con el misterio en México, qué ocurre en España, y Johanan siempre dice que yo le traté muy feo. No le traté feo. ¿Por qué dice porque, que lo trataste mal? Porque le traté muy serio, Osla Es por, por lo que te digo, yo sí. soy muy cariñosa con mi gente y con mis amigos, soy una persona tremendamente cariñosa. Pero con un compañero me pongo muy seria, me tengo que dar a respetar, porque a una mujer siempre nos cuesta más eh, que se nos tome en cuenta. Y eso ojalá que algún día vosotros, chicos del misterio, os dierais cuenta, ¿no? Que también hay mujeres muy válidas y que es importante que en esos carteles de eventos que hay, eh, que en esos programas haya más mujeres. Es raro que haya mujeres, la mayoría son hombres. Entonces, ojalá que poco a poco se, se nos vaya teniendo más en cuenta. Me parece que eh, eres, podrías y tendrías que ser el referente. Si hay más hombres en el tema es porque eh, nos vimos reflejados en lo que hacía Jiménez Deloso, JJ Benítez, que Jiménez también, eh, y algunos otros ¿no? en este en este lado, pues Jaime Maussan, Pedro Ferriz y algunos otros. Y lo que no hemos tenido en televisión o en algún lado que se nos presente el misterio son a mujeres. Entonces me parece que en cuanto se les dé esa oportunidad de, de presentar, de, de mostrarse eh, y de tener mucha más eh, cámara, muchas mujeres se podrían identificar y serían o serían las mujeres que, que puedan hacer eso pues las representaciones para que ellas en algún momento si les gusta mucho el tema paranormal vean que, que se puede y que es fantástico serlo pero como mencionas tú pues fue un camino muy difícil por eso eres tan profesional se te nota completamente el conocimiento el cómo hablas el cómo te expresas y el que toda tu vida has estado con el tema del misterio te iba a, a preguntar algo sobre que mencionaste Javier Sierra no lo conozco Mencionas que es tu... Eh, tu Uno de mis saber? maestros más importantes. Me gustaría, en eh, voz tuya, conocer a Javier Sierra brevemente, igual nos podrías platicar. Bueno, pues lo tienes que conocer, Oslac, te va a maravillar. Mira, Javier es conocido en España como el niño prodigio de la ufología. Javier Sierra, con tan solo 10 años, presentaba programas de radio sobre estos temas. Eh, también, eh, en el caso de, de Javier, antes incluso de estar ya, eh, bueno, pues, en la universidad estudiando periodismo, ya se dedicaba profesionalmente a esto. No sé si conoces a Enrique de Vigente, que es otra persona también muy querida para mí, director de histórico cielo, de la revista Año Cero y de contactos extraterrestres en España. Pues Javier, que le escribía a todos los pioneros, siempre estuvo bajo el cuidado de Antonio Rivera, que fue uno de los maestros de Javier. Él siendo muy chiquito, escribe a Antonio Rivera y le dice, quiero ser como usted, ¿qué tengo que hacer? Y Antonio Rivera le contesta y le dice, tienes que estudiar inglés porque los mejores libros de estos temas solo se están publicando en inglés. Y Javier Sierra se pone a estudiar inglés para poder leer a esos autores que estaban hablando de misterio y para poder formarse. Y antes de empezar la carrera Javier estaba ordenando el archivo de Enrique de Vicente y bueno pues Enrique ve la valía de cómo hablaba, de qué tipo de trabajos él hacía y ya le mete a trabajar de inmediatamente en año cero. De hecho fue fundador de Año Cero junto con Enrique de Vicente y llegó a ser director de la revista. Javier es una persona increíble, él cuenta y fíjate que, te, que, que es una anécdota que a mí me emociona. Él de pequeño, ¿sabes a qué se dedicaba? Se ponía en, un, en una ciudad pequeña de España en la que él vivía, en, en Teruel, a las afueras de la ciudad a mirar la carretera cómo pasaban los coches. ¿Por qué? Porque él soñaba con ver pasar el coche de Juan José Benítez haciendo alguna investigación. Con eso ya podemos entender cómo era y cómo es Javier. Entonces él dedicó, al igual que yo, desde que entró en la carrera a estudiar periodismo, todo al misterio. Y luego se dio cuenta de que los ensayos estaban muy bien, los ensayos sobre los misterios que investigaba. Pero un editor le dijo, Javier se vende mucho mejor la novela. Cuenta lo mismo lo que investigas, pero novélalo. Y fue el boom. Fue el boom porque empezó a novelar sus, sus investigaciones y ha, se ha convertido y a fecha de hoy es uno de los escritores de novela más importantes del mundo. Es el único autor español de los más vendidos del New York Times, que más tiempo ha estado por su libro La Cena Secreta sobre los misterios de Leonardo da Vinci. Ha escrito libros tan fascinantes como La Dama Azul, sobre las investigaciones de Sor María Jesús de Agrera, una monja que se bilocaba en la Edad Media y que evangelizó a los indígenas de Nuevo México sin salir de su convento de clausura en España. Ha escrito obras como El Maestro del Prado, que nos habla de todos los enigmas de los cuadros de una de las pinacotecas más importantes del mundo. Y ha conseguido el premio Planeta, que es uno de los galardones más importantes literarios a nivel mundial. Él es Javier Sierra, así que por favor lee sus novelas porque además son todos datos reales los que incluye y te va a encantar. Me encantó, de hecho, iba a decir como iba a contestarte con un meme, <risa> porque ese, yo quiero vivir ese sueño. Sí, claro, qué maravilla. Eh, tenía el desconocimiento, eh, muchas gracias por, por eh, hablarme sobre él. Eh, me parece también algo que, que es importantísimo y es que fue eh, la persona que, que te llama, que te da una oportunidad, que te enseña y que te platica y te hace. Eh, seguir viviendo la, la aventura del misterio tú consideras fíjate esto ya es una pregunta más mm, metafísica tú consideras que no solo por tu trabajo por tu dedicación en la escuela y por tu dedicación a leer todos estos libros sino que la mente atrajo a todas estas personas a tu vida atrajo todos estos momentos que tenían que ver con los misterios yo creo que todo está relacionado y que todo pasa por algo. Yo soy solo una más de seguro de decenas de jóvenes que en ese momento pues estaban igual que yo en su casa escuchando la radio y decían yo quiero hacer eso, pero me atreví a intentarlo, ¿no? Eh, me atreví a intentarlo, no sabía cómo podía pasar, pero siempre tuve la certeza de que lo iba a conseguir. De hecho, en la universidad que periodismo era una de las carreras más estudiadas y con menos salida laboral. Siempre te decían los profesores para desmotivarte, eh, bueno, sabéis que el 99% de los que estáis aquí vais a terminar trabajando en Burger King y McDonald's, ¿no? Pues así, es lo que vais decía. A hacer. así, así nos decía. Y yo jamás me desmoralicé porque yo sabía que iba a ser el otro 1%. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo iba a lograr, ¿no? Porque esto es lo que sé hacer y esto es lo que amo, pero es verdad que he tenido mucha suerte de encontrarme en el camino a personas tan maravillosas como Javier, como Iker, como Moisés Garrido, Lorenzo Fernández, como mi querido maestro Ignacio de Arnaude personas que me han guiado, que me han dicho Lourdes, estos libros, Lourdes por aquí, el artículo así, esto, personas que me han dado la oportunidad y que me han hecho, bueno, pues ser quien soy hoy día. Y aquí en Latinoamérica, desde que me vine para formar una familia con mi esposo, pues de alguna manera fue empezar de ser otra vez Osla. Yo dejé allí mi carrera, mi trabajo en televisión, la posición que ella tenía como una persona destacada en estas temáticas, para empezar de cero, en un continente donde no era conocida, y por supuesto, pues, gracias a Johanna Díaz Vargas, mi esposo, que me ha dado la oportunidad a través de sus programas de, de dar a conocer mi trabajo y de demostrar lo que tengo, ¿no? Más adelante me gustaría que me platicaras sobre cuáles son las conferencias que das. He estado viendo que ha sido algunos eventos de ufología a Sudamérica y que das algunas conferencias y que, también en, en noviembre pues vas a, a tener una presentación en Tecate. Más adelante me gustaría tratarlo. Mientras tanto, me gustaría entrar ahora. Te conocimos eh, en, en historia, cómo es que te has desarrollado en este ambiente y, y el tema del misterio. Y ahora me encantaría que nos platicaras sobre temas muy importantes sucedidos en España. Uno de los que me apasiona y es un sueño el que, que tengo es el de poder... Visitar las caras de Belmes. Quiero que me cuentes todo sobre las caras de Belmes, por favor. Bueno, pues Belmez es una historia fascinante, la historia de parapsicología más importante que ocurrió en España. Eh, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, un pueblo Belmez de la, de la Moraleda en Jaén, perdido en mitad de la sierra, en el sur de España, y en una época oscurantista, años 70, España estaba inmersa en una dictadura eh, muy católico, todo, bueno, donde no se podía hablar de este tipo de temas raros, y de repente, en un lugar... Eh, que es la casa de María Gómez Cámara, una señora normal y corriente que estaba en su cocina cocinando, empiezan a aparecer unas caras en el suelo de la cocina. Aparece una de ellas, ella se impacta, pero sus familiares pican porque era cemento, era concreto, pican, desprenden la cara y... Vuelven a salir más y más y más. A fecha de hoy, yo he tenido la oportunidad de visitar Belmez en varias ocasiones. A fecha de hoy, no solo es que estén estos rostros por toda la casa, sino que cambian de configuración, cambian de forma. Es de verdad estar ahí, no te lo puedo explicar, eso es sentirlo, vivirlo es un tema amplísimo, hubo muchísimas investigadores, llegaron parapsicólogos de todo el mundo para poder investigar este evento, puso patas arriba la dictadura porque la gente de repente dejó de ir a la iglesia y eran camiones y camiones con cientos y cientos de personas que llegaban hasta la casa de María Gómez Cámara para poder ver estas caras y al final sigue siendo un enigma tiene detractores, personas que a fecha de ahí defienden que es un fraude, que algún familiar de María pintaba esas caras, se han hecho todo tipo de investigaciones y no se ha encontrado trazo de pincel ni se ha encontrado la sustancia en sí con la que se hayan podido hacer esas caras, se han tratado de reproducir eh, con ese tipo de sustancias que aseguran que se han creado y no se han logrado hacer. Hubo una investigación del grupo EPTA de Parapsicología en España que incluyó incluso el precinto de la casa para ver si cambiaban y aparecían nuevas y efectivamente aparecían nuevas caras. Se han hecho investigaciones con sensores, programas como por ejemplo Espacio en Blanco, en Miguel Blanco o Milenio 3 Los sensores se volvían locos, sobre todo cuando se habla de María. Hay que decir que... Parece ser que la catalizadora de todo ese fenómeno era María Gómez Cámara. Cuentan en Belmez niños que iban a la escuela con María, con la dueña de la casa, que cuando los profesores alguien se portaba mal en clase le obligaban a sentarse al lado de María, porque decían los niños que al lado de María, que en paz descanse, se escuchaban voces. Era una persona muy especial y fíjate que cuentan que todas esas caras, esos rostros que aparecían, Podía ser un fenómeno tipo poltergeist formado por María inconscientemente cuando pensaba en familiares suyos fallecidos en la Guerra Civil Española. Esto, por ejemplo, fue una investigación de Iker Jiménez, quien investigó las personas eh, familiares de María Gómez Cámara que habían fallecido en la Guerra Civil Española y se dio cuenta que algunas caras tenían parecido eh, con esos familiares. También... Carmen Porter fue una periodista que hablando con María Gómez Cámara, María le confesó cosas que nunca había contado, como por ejemplo que ella había sufrido varios abortos y que de manera espontánea, natural y que justamente cuando le ocurrió este evento bueno, pues tan fuerte en la vida de una mujer había coincidido en el tiempo con la aparición de las caras. Entonces. Todo estaría muy relacionado con María. Entonces muchos pensaban que cuando María falleciera el fenómeno se iba a acabar. Es verdad que ha decaído un poco, pero las caras siguen ahí y siguen cambiando. Es como si la presencia de María siguiera en, esa, en ese lugar. Tampoco podemos olvidar las psicofonías que se han captado en la casa. María pica piedra, María pica patio, decían algunas de esas psicofonías. Germán pica patio refiriéndose a Germán de Argumosa, uno de los investigadores que allí estaban trabajando. Germán pica patio, cuando Germán picó el patio aparecieron restos humanos porque era un antiguo cementerio. La casa estaba construida sobre un antiguo cementerio, entonces también hay muchas personas que consideran que las caras podrían pertenecer a los espíritus de los enterrados en ese antiguo cementerio. Como veis, es una cantidad de información impresionante. <coughs> Veas un segundo, quiero ir por el libro y para que les muestre la cara a las personas que están en el chat y no conocen las caras de Belmes. De Belmes, sí, dame un segundito, regreso. Claro que sí. Pues mientras tanto comentaros eso, que, que fue una historia increíble, que incluso intervinieron las autoridades eh, de la dictadura en esa época porque no querían que se siguiera divulgando, querían silenciarlo porque la gente estaba dejando de ir eh, como tal a la iglesia para poder ir en peregrinación hasta Las Caras ¿no? y ver qué es lo que allá ocurría. A fecha de hoy es posible todavía para quien llegue a Belmer, visitar la Casa de Las Caras. ¿Sale? Ahí está uno de los libros, ese en concreto es de mi querido Lorenzo Fernández, Las caras de Belmez. Lorenzo ha investigado mucho allá porque Lorenzo es de Jaén, de la comunidad autónoma donde, donde ha sucedido todo esto. Este, este rostro es eh, bastante grande, ¿no? Decirle a la gente que aparecen los rostros en el piso, no sé si en las paredes. Sí, sobre todo en el piso, principalmente, y hay alguno, algunas caras que se le han puesto nombre, esa en concreto por ese bigote que parece tener, se la conoce como la pava. La pava. Así es. Sí, eh, y se comienza, a partir de ese primer descubrimiento de esa cara, que después destruyen, comienza todo el piso a, a brotar estas imágenes, Sí, por, por todos los lugares. A ver, la familia no deja acceder como tal a todas las partes de la casa, pero principalmente en lo que era la cocina, donde estaba María, y en el pasillo de entrada a la casa. Son dos lugares en los que se concentra muchísimo el fenómeno. Hay algunas caras que han permanecido ahí. Desde las primeras, como el pelao o la pava, que son de las primeras que aparecieron. Hay otras que surgen, desaparecen, se desvanecen, cambian de forma. Entonces, es un fenómeno que sigue vivo. Aquí vemos otra cara y como tú dices, van cambiando los rostros. Desaparecen unos y aparecen otros. Me parece y me encanta este tema y me gustaría ir al lugar, claro, porque eh, no hay otro igual en el mundo o en la historia. No hay otro igual. No, no existe eh, este fenómeno de las teleplastias que en el campo de la parapsicología se está refiriendo a la aparición de rostros, de caras en superficies, en este caso de concreto. Es un caso único a nivel mundial eh, porque han aparecido en otros países, pero bueno, pues parecen más bien pareidolias, ¿no? que es ese fenómeno óptico que tiene que ver con nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando miramos una nube y queremos ver una forma reconocida de una nube en el cielo y decimos que es un perrito, que es un caballo, es una pareidolia, es nuestro cerebro queriendo asociar algo borroso con algo conocido por nosotros. Pero es que las caras de Belmer, como veis, no es una pareidolia, no son manchas, como muchos han dicho que salen en el suelo. Son rostros, rostros humanos y es un fenómeno único que ha fechado y sigue vigente. La familia, se ha hecho un museo de las caras de Belmez en el pueblo y la familia, los hijos de María Miguel Pereira, eh, bueno, pues sigue mostrando la casa a todo aquel que desee visitarla investigar, incluso permite a muchos programas pasar allí la noche, transmitir en directo, realizar investigaciones, así que OSLAC. Cuando quieras ir, y si Johanan y yo estamos por España, será un gusto acompañarte e incluso que podamos hacer en vivo o alguna investigación allá, porque te digo que son muy buena gente y permiten que se siga investigando, por mucho que haya detractores que bueno, pues que digan que es una invención, pero han tratado de reproducir el fenómeno y no han sido capaces. Cuéntame, la primera vez que fuiste a las caras de vermes, ¿tú tenías esas ganas de ir, te eh, de... ¿Te las imaginabas así, así? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, yo tenía muchísimas ganas de ir, eh, pero a la vez pues también mucha congoja, ¿no? Porque realmente es un lugar, bueno, pues que causa, causa miedo a lo desconocido. Todavía no había terminado la carrera estaba todavía estudiando la licenciatura y yo quería conocer desde luego uno de los lugares de misterio más importantes de mi país, así que en compañía de dos primas mías, que no, que les da miedo, encima no les gustan esos temas, las, eh, bueno, pues convencí y en mi carro nos fuimos eh, para Belmez, eh, hicimos noche allí y estuve pues durante dos días, visité tanto la Casa de las Caras de Belmez histórica, donde está el fenómeno, como la nueva Casa de las Caras, que es una casa donde vive una prima de María Gómez Cámara, es, es la casa donde María se crió y vivió de pequeña, donde también han empezado a aparecer rostros. entonces ah, visítelos Sí, también. Es muy controvertido porque mucha gente duda que sean reales, creen que más bien lo están haciendo por negocio, pero bueno, pues ahí está. Eh, como digo, es la casa donde se crió María. Y bueno, pues qué sentí Con, congoja, lo que se siente cuando uno está en una casa encantada. O sea, miedo, ¿no? Miedo, congoja y, y sobre todo maravillarme por... Intentar entender qué es lo que tengo ahí delante, o sea, cómo puede aparecer esto en el suelo, ¿no? Y para mí fue totalmente algo, yo estoy muy de acuerdo con los que opinan que María es la creadora, la catalizadora inconsciente de ese fenómeno, igual que cuando se produce un poltergeist, eh, son personas que tienen una actividad intensa a nivel psíquico, en momentos de tu vida muy convulsos o, por ejemplo, en instantes de, de la vida eh, donde hay mucho cambio a nivel hormonal, como por ejemplo la, la adolescencia. Son personas que inconscientemente provocan esos fenómenos de poltergeist uh, y yo creo que en este caso todo tiene que ver con María. No la pude conocer en persona, lamentablemente, porque ya había fallecido, pero he visto muchas fotos, muchos audios, muchos videos de ella y su mirada esconde algo muy profundo y yo creo que ella tiene que ver con lo que allí ocurría en su casa. Además, no la daba miedo, ella vivía llegó a vivir allí sola y estaba con sus caras les hablaba convivía con ellas entonces bueno yo creo que ni la mejor película de hollywood de terror sería capaz de igualar este caso se ven iguales las caras en persona que en las fotos o hay alguna diferencia si notaste alguna diferencia se ven más reales se ven más misteriosas porque puedes al estar a un palmo uh, Ver más detalles, incluso, bueno, pues de la textura, de la rugosidad del, del suelo. Es es diferente verlo en plano en una fotografía que estar ahí y tú observarlas en el suelo. Es, es más profundo. ¿No podrías decir que es una pareidolia? No, de ninguna manera. O sea, para nada. O es un fraude que alguien con un gran conocimiento y dote artística y pictórica ha sido capaz de pintar. Pues algo real, no es que estamos hablando de una persona como yo sin ningún tipo de facultad para el arte, que pinte un emoji dibujándote un círculo, dos puntitos y una rayita, no, o sea, esto no puede ser una pareidolia, es un caso real que está ahí y como mucho podemos pensar que es un fraude orquestado por alguien que pinte muy bien. Pero, ¿cómo se va a mantener en el tiempo? ¿Cuántos años tiene que tener esa persona que ha hecho el fraude para que a fecha de hoy siga entrando a esa casa a pintar las caras? Sí, sí, sí. Es, estaría buenísimo que en algún momento pudiéramos ir y retomar el tema. Otro de los casos en España, me parece, si no estoy equivocado, el caso Humo. Sí, el caso Humo es el caso de contacto extraterrestre más importante que ha habido en España y que a fecha de hoy, bueno, pues sigue vivo, ¿no? Oye, ¿cómo es esto del caso Humo? Platícame, porque veo que no solamente ocurrió en España, sino que en algunos otros países apareció esta nave con este símbolo extraño. Es un caso netamente español que con el tiempo y, y, y la difusión y la divulgación se ha exportado al resto de, del mundo, y bueno, pues eh, parece ser que, que, que a fecha de hoy sigue dándose. Te cuento, el caso humo empieza en las tertulias de la ballena alegre en el Café de León de Madrid. Son las primeras tertulias que hubo de ufología, donde se reunían hace décadas interesados en estas temáticas alrededor de Fernando Sesma, que era una persona de las primeras que empezó a escribir sobre estas cuestiones allá en España y Fernando se reunía una vez a la semana con gente interesada en estos temas y les hablaba de misterio, de los ovnis, de contacto extraterrestre y demás. Pues de repente a estas tertulias de La Bañelna Alegre, eh, Fernando eh, lleva una carta que le han mandado, postal, una carta por correo postal, unos seres extraterrestres que dicen venir de un planeta llamado Humo que llegaron a nuestra Tierra después de bueno, pues un aterrizaje que hicieron en una zona de Francia y que están infiltrados en nuestro planeta estudiándolo. Esto es el germen del caso Humo. A partir de esa primera carta hay otros investigadores en España en aquella época que empiezan uh, a recibir cartas, incluso llamadas telefónicas de esos supuestos humitas, y se forma toda una psicosis en el mundo del misterio en España en aquella época, por todas esas cartas en las que los humitas no solo decían que estaban en nuestro planeta, sino que les daban información sobre su planeta ummo, sobre el lenguaje que ellos hablaban, cómo era en umita, en lenguaje humita, palabras humanas y también conocimiento científico avanzado eh, con respecto a esa época. El caso ummo fue creciendo como una gran bola de nieve y al final... Eh, ¿En qué concluyó En que hubo personas, porque también hay que citar aquí avistamientos ovni como el de San José de Valderas en Madrid, donde apareció una nave con el símbolo umita, y entonces eh, muchas personas, prácticamente el 100% de los investigadores en aquella época, creía en la realidad del caso humo, creía que era completamente real, hasta hoy día que prácticamente eh, la totalidad de investigadores en España no cree en el tema Humo porque hubo una persona eh, que confesó el fraude, que dijo que él lo había hecho, que él enviaba las cartas desde distintos puntos del planeta con ayuda de dos secretarias y que él era el creador del caso Humo. Esto hizo que pues, se desvaneciera todo, pero te diré, Oslac, que... Uno de mis maestros, eh, Ignacio Darnaude, que fue uno de los pioneros de la investigación OVNI en España, fue el mayor investigador del caso HUMMO, creando el HUMMOCAT, que es el libro que contiene absolutamente todas las referencias al caso de HUMMO. Y yo le pues yo le preguntaba a él, que para mí es la máxima autoridad que ha existido y existirá en el caso HUMMO. Y le decía, pero Ignacio, ¿tú qué piensas? Y él me decía, el caso humo es real, Lourdes, porque es imposible que una persona humana sea capaz de orquestar todo lo que implica el caso humo y el conocimiento que contienen las cartas. Es imposible, no puede ser. O sea, y si es un fraude y si esa persona lo formó, fue guiado por una inteligencia superior o sea, ellos mismos pudieron haber creado el propio caso humo como un fraude para desacreditarlo, porque esto es algo que hace mucho la inteligencia detrás del fenómeno ovni. Al momento que se descubre una ley ufológica, como por ejemplo en los años 60, que se dieron cuenta que la mayoría de oleadas de avistamientos de ovnis se producían cuando había una oposición entre Marte y la Tierra, es decir, cuando más se acercaba nuestro planeta a Marte, y de repente dan esa ley, en la ufología se dan cuenta y se acaban las oleadas, no vuelven a verse ovnis cuando hay oposiciones Marte-Tierra. Pues lo mismo habría pasado con el caso Humo, que ellos estarían detrás, esa inteligencia estaría detrás de presentarlo como un fraude. Es un caso amplísimo que podría... Darte para horas y horas de programa. Yo si quieres te puedo poner en contacto a fecha de hoy con el único investigador vivo que más ha investigado el caso humo, que es mi querido amigo José Juan Montejo, que a fecha de hoy lo sigue investigando y que podría estar, yo qué sé, semanas hablándote de ello porque hay muchísima información y sigue vivo porque mucha gente, yo no sé si real o no, que dice que contacta con extraterrestres a fecha de hoy asegura que esos seres que les contactan vía telepática dicen ser humitas, pero bueno, pues ahí ya no lo sé, ¿no? Todo empezó a través de cartas. Y hay también muchos detractores que tratan de desacreditarnos a los investigadores que quieren engancharnos del, desde el punto de vista de, del tema humo. Mira, cuando yo empecé a escribir y, en mi blog y cuando se dieron cuenta que yo eh, en la universidad hacía trabajo sobre estas temáticas, hubo gente que no creía que trató de, de engañarme. A mí me mandaban cartas sumitas. Me mandaron cartas humitas citándome en un lugar en concreto donde yo tenía que ir a encontrarme con los humitas y lo que no sabían ellos es que yo ya había leído todas las cartas de humo y yo ya sabía que eso era una carta que habían reproducido y habían puesto mi nombre ahí para querer engañarme que yo fuera a ese lugar a hacerme la foto y decir mira esta tonta que investiga y cómo la hemos engañado, nunca fui. Pero es verdad que el caso Humo eh, atrae tanto a creyentes como a escépticos para tratar de comprometernos a los investigadores. Wow. Pues sí, como mencionas, el caso Humo es bastante amplio. Dentro de los misterios de España, los fenómenos paranormales que más representen a tu país, eh, ¿habría otro caso que, que nos platiques que sea de importancia? Pues mira, fue muy importante el incidente del OVNI de Manises. Ocurrió a finales de los 70, en noviembre de 1979, cuando un avión comercial tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, España, por la persecución de un ovni. El piloto Lerdo de Tejada empezó a ver como un objeto... Eh, volador no identificado se acercaba cada vez más y en rumbo de colisión hacia su aeronave y bueno pues para no poner en peligro a los pasajeros él iba a, hasta las Canarias pero decidió aterrizar de emergencia, bueno, pues para asegurarse. Esto hizo que al momento que aterrizara el avión comercial en eh, Manises, un caza del ejército español, un Mirage de la base de los Llanos en, en Albacete, pilotado por el piloto militar Fernando Cámara, al que he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones, saliera a dar persecución a ese OVNI. Fue capaz de hacer contacto visual con él, dice que vio que tenía consistencia física, que trató de inutilizarle los controles, los aparatos de su propio caza, de su propio mirage, que tuvo que poner en 1.4 match el caza para poder darle seguimiento y aún así no lograba alcanzarle, era una velocidad ya supersónica y al final lo perdió de vista ya prácticamente eh, en la zona de los Pirineos, ya el objeto entró en el espacio aéreo francés, o sea, lo dio caza por todo el territorio aéreo español y nunca logró, bueno, pues poder acercarse mucho hasta este objeto. Fue tan importante que hubo un, este tema llegó al Congreso de los Diputados en España. Hubo un diputado, Fernando Mújica, que preguntó directamente al Presidente del Gobierno que contara qué había pasado, por qué un vuelo había tenido que aterrizar de emergencia por un OVNI y al final la respuesta oficial que dio el Gobierno de España es que no podían decir que fuera real el caso porque el OVNI no había podido ser detectado en radar por los controles aéreos de Barcelona y de Madrid. Pero, como digo, eh, fue un caso totalmente real donde estuvo implicado el Ejército donde hubo un vuelo que aterrizó de emergencia y se trata, bueno, pues de un caso clásico de la ufología española. Sí, ahora, ahora recuerdo que eh, JJ Benítez escribió un, un libro sobre el caso Menis, Menises, Manices. Sí, Manices. sí, Juanjo fue uno de los eh, eh, investigadores que más difundió este suceso. Oye, también me acordé de este El Duende de la Estufa. Sí, este caso no lo conozco mucho, creo que ocurrió en Zaragoza, en una casa donde había una familia pues que hablaba de la presencia de un ser y bueno, pues a fecha de hoy sigue siendo un lugar muy visitado por todos los amantes de, del misterio allá en Zaragoza, la, la famosa casa del duende. Sí, exacto. Que el relato te, te menciona más que era como una voz fantasmal, eh, no sé por que qué le Que llamaron... salía como de un horno. Sí, no sé por qué le llamaron duende a una voz espectral. Fue raro eso. Bueno, sí, porque en España hay mucha tradición de presencia de duendes como estos seres domésticos que están en, en los hogares y que cambian las cosas de sitio. Y bueno, pues muchas veces hay una línea muy delgada, precisamente como anunciaba Jacques vale, entre lo que son demonios, duendes... Se le suele dar el mismo nombre. Oye, y me acordé, hablando de duendes, el gnomo de Girona. Es de mis favoritos también. Sí, también es un caso muy interesante. Y te podría decir también, hablando precisamente de las urdes, el duende de ladrillar. Te. Pido que si te interesa el tema ya te regalaré mi libro para que lo conozcas porque también fue una aparición de un ser muy extraño que puso en vilo a toda esa comarca y que también no era un ser chiquito, no era un duende como lo que nos imaginamos, era un ser de hecho volador, pero lo, lo denominaron el duende de ladrillar, era una especie de motman y también es un caso muy interesante. Oye, eso se escucha buenísimo, buenísimo. Vamos para la última parte, el último bloque de este programa. No te dije cuánto, cuánto tiempo iba a estar, ¿sabes? Eh, no sé si tengas que hacer algo. No, no hay... Estoy escuchando a mi niña que está ya llorando, un poco cansada, pero no te preocupes, terminamos. ¿Quieres? este? ¿Quieres ir a, a checar que todo esté bien? No pasa nada. No, porque, no, está, está con su hermanita y con su abuelita, pero la estoy escuchando que ella está muy inquieta, pero no pasa nada. Vamos con la última parte, terminamos. Perfecto. Bueno, preguntarte si eh, antes de que te casaras, ¿ya habías venido a América? Sí, sí. Había tenido la oportunidad de estar en México precisamente por mis investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe. Yo tenía contacto con Fernando Gerayanes, que es uno de los investigadores principales del centro bueno, pues de estudios de guadalupanos de la Basílica de la Virgen de Guadalupe de México, y fui invitada... ...por el Centro de Estudios Guadalupanos a hablar sobre mis investigaciones de la Virgen de Guadalupe de España. Entonces dos, tres ocasiones ya había tenido la oportunidad de viajar a México. A Johanna lo conocí en Perú, también haciendo investigaciones allá. Y bueno, pues ahí es donde nos conocimos, donde iniciamos nuestra relación... Y tres años después de tener una relación a distancia, de vernos cuando podíamos, ya tomamos la decisión de que yo me viniera y nos casamos y ya me vine a vivir a México, pero como en cuatro o cinco ocasiones antes de casarme ya había visitado tanto México como Perú. Eh, eh, hablando de México y Perú, ¿hay algún misterio de México que no hayas ido al sitio, que no hayas ido a conocer, que quieras hacerlo? Mira, no he visitado Palenque y tengo muchísimas ganas de poder ir y bueno, pues yo creo que todos los amantes de estos temas, la historia del astronauta de Palenque, de esa losa tan mmm, intrigante, bueno, pues a mí me fascina y es uno de los lugares que tengo pendientes de visitar que voy a cumplir el año que viene, ya está planeado el viaje. Eh, y de hecho te iba a preguntar eh, sobre si te decía Von Daniken que te representaba. Dame un segundito. Bo Sí, Von Däniken es personaje controvertido porque de verdad que hay que reconocerle que él populariza a nivel mundial la astroarqueología y la teoría de, de los antiguos astronautas, pero es verdad que con el paso del tiempo pues muchas de sus teorías se han ido desacreditando desde el punto de vista de la investigación oficial. Aún así, yo le reconozco que fuera uno de los pioneros en hablar de estos temas y yo creo que al final... Sí que es verdad que los arqueólogos, bueno, pues tienen una formación muy extensa y si ellos dicen que, por ejemplo, los gigantes de Tula lo que tienen en el cinturón es un bolsillito para guardar los dardos, vale, yo lo respeto, pero también tendrán que respetar a los que piensan, bueno, pues que eso que tienen los gigantes de Tula pues pueda ser, bueno, pues una pistola láser. Yo lo respeto. Los arqueólogos saben mucho, pero como digo, ellos, igual que nosotros, no estaban ahí. No tienen una máquina eh, de viajar en el tiempo para decir inequívocamente que eso es así. Entonces, bueno, yo creo que hay que respetar a personajes como Erich von Daniken y los temas de los que habla son ciertamente fascinantes. ¿Ya conociste a los Atlantes de Tula? Sí, allí estuve... Fue una visita que de hecho hice con Johanan antes de, de, de casarme, antes de vi, venir a vivir a México, un verano que vine a, a visitarle. Y porque lo tenemos además no, no muy lejos de donde viven unos familiares de Johanna, en Tula, y bueno, me parece increíble, ¿no? Subir esa escalinata y encontrarme con los atlantes, que es además una imagen icónica para todos los que hemos leído a Erich von Däniken, bueno, pues fue otro sueño hecho realidad. ¿Has, has tenido la oportunidad de conocer a Von Däniken? No, no he podido conocerle, no he estado en ninguna conferencia suya en persona y pues me encantaría. Seguro que en algún momento tiene, tiene que llegar el momento. Eh, en Perú, ¿qué misterios conociste allá o fuiste a documentar? Bueno, pues en Perú estuve, sobre todo me centré en Lima porque estuve investigando allí muchos misterios de tipo religioso. Personajes como Santa Rosa de Lima, que es una de las místicas con más fenómenos parapsicológicos de la historia de la iglesia, ¿no? Eh, o, por ejemplo, también eh, Fray Martín de Porres, que fue un personaje fascinante que allí vivió, que además eh, se bilocaba, ¿no? También con muchos fenómenos desde el punto de vista parapsicológico, y eso es lo que allí estuve investigando, sobre todo misterios de la iglesia. Misterios de la iglesia en Perú. De, eh, ¿Algún misterio de Perú que quieras conocer y que no conociste? Sí, como en tres semanas marchamos a Perú y voy a tener la oportunidad pues allí de conocer Cuzco y Machu Picchu, que son bueno pues dos lugares que tengo muchas ganas de conocer y encontrarme, que me fascinan gracias a Jiménez del Oso. Y a Juan José Benítez, a, a sus documentales para televisión española y a sus libros. Y creo en este viaje no va a poder ser las líneas de Nazca, pero bueno, pues seguro que habrá ocasiones, ojalá en un futuro, para poder conocer este lugar. O también Ica, ¿no? Con la famosa historia de las piedras de Ica y de esa otra humanidad de la que habla Juanjo. O Está sea, buenísimo. Acabo de conseguir el libro de la otra humanidad, es la eh, reedición, yo creo que reciente, es un libro moderno, pero obviamente está, está escrito como el viejito, de qué años serán setenta y tantos, ¿no? Pues fíjate que fue el primer libro que ha escrito Juan José Benítez, resistió a otra humanidad, aunque no fue el primero que se publicó, y él hizo esa investigación en los setentas, es un tema muy controvertido, pero Juanjo defiende... Eh, bueno, pues muchísimo la veracidad de este caso. Te diré que he tenido la oportunidad, porque Juanjo también es otro de mis maestros más queridos, de estar con él y con Blanca, que en paz descanse, su preciosa esposa, en su casa en Cádiz, y está llena de piedras de Ica. Algunas enormes. Wow. ¡En serio! Me encantó, las pude tocar y ver en persona. Wow. Y te diré que en mi habitación en España tengo dos dibujos hechos por Juanjo, dos dibujos de las piedras de Ica, entonces es un tema que me encanta y que tengo wow. muchas ganas también de conocer. ¡Wow! ¡No, increíble! A mí me apasiona muchísimo. Eh, oh. Yo estoy escribiendo sobre piedras de Ica y figuras de acámbaro, no puedo decir más oh, acerca es de fascinante. esto. <risa> pero esto va a ser mi primer libro eh, Qué de, bueno. de, de estos temas. Estoy escribiendo la criptozoología, que es el primero que tengo que terminar para después empezar el otro. Y bueno, quería preguntarte sobre tus conferencias. ¿Qué eh, título llevan tus conferencias que, que has dado, que he visto en Argentina? Bueno, pues eh, he dado muchas. Eh, suelo hablar siempre, obviamente, de mis investigaciones. Y sobre todo, como hemos venido comentando en toda la entrevista... Lo que suelo hacer en mis conferencias es tratar de demostrar que todos los misterios están relacionados. Hablo tanto de misterios de la iglesia como fenómenos paranormales y sobre todo fenómenos ufológicos, pero relacionándolos. Eso es lo que hago en las conferencias, por ejemplo ahora recientemente en El Salvador he hablado de la presencia de luces extrañas y del fenómeno ovni, y el contacto en el entorno bélico en las guerras desde la antigüedad hasta nuestros días. Próximamente en noviembre estaremos en, en Tecate, en el World UFO Fest, y ahí voy a hablar de paraufología, que es la teoría del fenómeno ovni que yo defiendo, que es la implicación de lo paranormal en la ufología y viceversa. De eso va a versar mi, mi conferencia. Ahí voy a tener la, este, la fortuna de, de ver esa conferencia y vamos a estar en, en Tecate, ...en este evento que espero que la gente que sea del norte pueda asistir. Son los días 9, 10 y 11, ¿verdad? Así es, de noviembre en Tecate. Y bueno, pues allí os vamos a esperar muchos investigadores para eh, inaugurar esa capital mundial del fenómeno OVNI, los homenajes que se van a dar a figuras tan importantes como Juan José Benítez, Jaime Mausano, y Giorgio Soukalos. Y vamos a estar bueno pues compartiendo mucha información sobre estas temáticas y seguro que viviendo el misterio, porque allá en La Rumorosa todo es posible. Sí, ahí, ahí lo esperamos, ahí nos vamos a ver quería preguntarte también sobre mmm, bueno antes de tus redes sociales eh, tu blog mencionaste mucho tu blog eh, todavía está todavía lo sigues actualizando el original original ya no está, que era periodismoymisterio.blogspot.com, luego pasó a ser periodismoymisterio.com, la verdad que no lo suelo actualizar mucho porque ahora sí que hago mis blogs, escribo, pero lo hago en mis redes sociales. Esos textos que escribo los publico en mi Facebook, en mi fanpage de Facebook o en Instagram porque, bueno, pues al final no puedo estar, la verdad, como mamá, no tengo tiempo de... De, de estar publicando en todos lados, pero pueden visitar periodismoymisterio.com, donde hay mucha información sobre mí, o mi Instagram, arroba insólita o mi fanpage en Facebook, que es Lourdes Gómez, periodismo y misterio, ahí es donde publico. Eh, tú ya has venido aquí a, a mi casa, eh, en aquel momento no tuvimos eh, la posibilidad de platicar, porque estábamos con el trabajo encima y luego yo tardándome más en, el, en, la, en la grabación, y Johanna también tardándose en la grabación, y pues bueno, ya no tuvimos la oportunidad, pero me gustaría invitarlos a, a que vengan y podamos eh, tomar los libros y platicar sobre esto. Yo tengo una colección de libros, eh, vi la tuya, es eh, maravillosa, entonces quisiera invitarlos para que pudieras checar algunos libros quizá que no conozcas y, y bueno, también de obsequiarte mis libros de criptozoología, los tomos de criptozoología que, que he sacado. Pues me encantaría. Muchas gracias, Osla. Claro que sí, hay que hacerlo. Tengo muchas ganas de que vayamos, que compartamos los tres, conocer tu biblioteca. Seguro que hay muchos libros publicados acá en Latinoamérica que no conozco y que me puedes mostrar. Y bueno, pues así hacemos intercambio. Yo te regalo los míos para que formen parte de tu biblioteca. Muchísimas gracias, Lourdes. Eh, es un gustazo, un honor haber platicado contigo y te pediría de favor que en algún otro momento pudieras regalarnos otra transmisión para platicar de un tema en específico quizá, hoy te conocimos sí. y, y hablamos sobre cómo es que has vivido la aventura de los fenómenos paranormales y del misterio, pero en otra ocasión me gustaría que abordáramos ciertos temas si es que tienes oportunidad. Claro que sí, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que hayas contado conmigo. Eh, me encanta y cuando necesites, cuando quieras, cuando gustes, pues aquí estaré. Muchísimas gracias, Lourdes. Un abrazo para ti y para Johanna. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo para ti y para todo el auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gente, pues, eh, súper interesante la entrevista que hicimos con Lourdes Gómez, ella sabe muchísimo, sabe muchísimo y obviamente tiene opiniones y posturas muy interesantes con respecto a temas y casos. Eh, todo esto gracias a, a la lectura. Para la gente, gracias a Laura Núñez. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué onda, Laura? ¿Eres nueva? ¿Nueva por aquí, Laura Núñez? Gracias, Oxlack Lourdes. Gracias, Laura, qué buena onda, gracias. Gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok también. Eh, te, estoy segurísimo que obviamente nos faltó muchos, mucho que abordar, mucho que preguntarle. En esta ocasión solamente pues hice preguntas yo. Eh, queríamos o quería que la conocieran, quería que supieran más acerca de ella, de la labor que hace, del conocimiento que tiene, para después invitarla. Y que ya pudiéramos hablar de un tema y que ustedes puedan participar haciéndole preguntas. De hecho, pues con la mayoría de mis invitados hemos eh, quedado que podamos hacer una segunda entrevista. Las primeras entrevistas que hago con cada personalidad del tema de Misterio es para conocer su historia, para conocer algunos casos de ellos y se acabó. Pero... Falta la segunda vuelta en donde podríamos abordar un tema en específico y así que vamos a tener la oportunidad de que le preguntemos a toda la gente que ha sido muy interesante, que ha venido con nosotros y que ustedes eh, tienen ganas de preguntar. El día de hoy es jueves, mañana viernes tendremos eh, el, eh, los relatos oscuros. Les quiero anunciar y pedirle de favor que vayan a mi... bueno, vayan a Spotify y puedan checar mis podcasts ya están subidos dos el número uno es con eh, Jorge Luis Sudor quien es productor de History Channel y hablamos sobre las aventuras e historias que tuvo al realizar las series de misterio en History Channel y el segundo podcast es con Dross así que vayan a Spotify y Escuchen estos podcasts mientras hacen la comida, mientras conducen, mientras se bañan, mientras cualquier cosa, escuchen los podcasts y recomiendo, les agradecería inmensamente. Estamos trabajando para traerles calidad eh, y, y, e invitados y contenido buenísimo. Y creo que lo estamos logrando en TikTok, estamos iniciando también, nos está yendo bien. Ahora emprendimos el día de ayer con el podcast en Spotify y seguimos trayendo personalidades del tema del misterio. El sábado, el sábado les tengo otra persona. El estoño él es un escritor que hizo o acaba de presentar la biografía de eh, J.J. Benítez. Él ha acompañado a JJ Benítez en varias investigaciones dentro de México y nos va a hablar sobre esa biografía de J.J. Benítez. Eh, que, pues que es la primera persona que puede hacer eso. Ojalá una segunda parte con Lourdes, claro, luego la vamos a invitar, esperemos que Lourdes tenga más oportunidad y quiera venir aquí con nosotros. Entonces, el sábado tenemos esta entrevista, este podcast con Toño y nos va a platicar cómo es el señor JJ Benítez en sus eh, momentos de investigación y en sus momentos de, de persona. Así que va a ser muy interesante entablar una charla con una persona que ha, que ha acompañado a investigar a uno de los más grandes, JJ Benítez. Así que les agradezco mucho el que me hayan acompañado esta noche. Eh, recuerden que mi nombre es Castro, me pueden seguir en todas mis redes sociales y yo estoy muy a gusto y contento de poderles traer este tipo de contenido para todos aquellos que aman el misterio, el terror, lo paranormal, la ufología, la criptozoología, los enigmas. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que nos entendemos entre nosotros. Le mando un abrazote a la gente de TikTok, a la de Twitter, a la de Instagram, a la de Facebook, a la de YouTube y la de Twitch. Muchas gracias. Hasta mañana.